Yo creo que ya podemos empezar a admitirnos ¿Empiezo a admitirlos? Sí uh -huh. Hola, buen día Buen día Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día Buen día, buen día. Buen día. Bien. ¿cómo están todas? ¿Bien? Digo todas porque estamos de nuevo mujeres. ¿Y Nico? Y ah, a Nico? Se suma, se suma el género. Completamente. Él nos acompaña siempre. Hola, buen día. Hola, Lau, ¿cómo están? Hola, Lau. Vamos esperando, se va sumando gente. Esperamos sí. unos. ¡Ese fondo de Margory! ¡Qué envidia! ¡Está hermosísimo! Al ¿Cómo están? Buen día. Hola. Buen día. Hola, Margory, ¿cómo estás? Muy bien, aprovechando el solcito hoy. Se ve, se ve re lindo, qué hermoso. Bueno, ahí tenemos oh, un ratito más y se arrancan. Hola, buen día. Hasta se escucharon pájaros, no sé de quién ahí, pero... Yo ya voy a silenciar, precisamente digo silenciar porque... No, pero muy casa, lindo, muy lindo. ¿No? Eh, está perfecto, es re lindo escuchar esto. Yo pensé hacerlo fuera de casa hoy, pero sí. tengo paredes blancas en el patio y refleja demasiado. Claro, yo, mamá, bueno así yo aguanto, pero la verdad es que he necesitado el sol. Sí, pero a veces hay unos chimangos, este año hay muchos chimangos acá, no sabemos <coughs> por qué pero muchos, y hacen un escándalo impresionante. Igual qué lindo ese escándalo, ahí lo escuchamos. Voy a silenciar. No, por ahora está bien, empecemos a, a charlar, sí, pero está lindo escuchar el sonido de la naturaleza, creo que a ninguno nos, nos molesta, no, y más los nada. que estamos en el departamento, nos cae re lindo la, la naturaleza. Yo tengo 10 y 3. Y 5, empezamos. Sí, sí, sí, damos dos minutitos más y... Bueno, igual, unas cosas técnicas, como les dijimos, bueno, ya aquí la mayoría está con su nombre, así que no hay problema. Si alguno está con el celular o algo, porfa, eh, preséntense en el chat, si quieren escribir su nombre, de dónde vienen, porque les interesa la temática, sería buenísimo, así nos, nos vamos conociendo. ¿Los que se inscribieron a todos, les llegó bien el mail de la confirmación? ¿Vieron el Zoom también cuando les hicieron la inscripción? ¿O tuvieron alguna dificultad con eso? Todo bien. Perfecto. A mí, a mí yo le pedí, Nico me lo mandó porque no me había llegado. Y el anterior no, no me llegó tampoco. Yo les decía en anterior, hay que estar atentos porque cuando se inscriben, cuando te damos la respuesta y te decimos, ya estás inscrito, ahí te sale el Zoom. Entonces ahí todos tenemos que copiar y pegar eso. Y nosotros estamos enviando un mail de confirmación aproximadamente el viernes tipo 3 de la tarde. Así que las personas que se inscriban hasta ese horario les llega el link de confirmación. Los que se inscriben después, que se inscriban, no sé, el viernes a las 8 de la noche, Sí o sí se tienen que anotar el link de, del Google Docs, porque ya ahí nosotros no, no podemos programar el mail. Así que para ah, que estén preguntas sí. o digan a sus compañeras, o compañeros, si se anotan o algo. De todos modos, nos, nos rebotaron algunos mails ayer. Y sí. eso se carga directamente. Se carga un Excel que se hace automático, entonces es lo que escribieron ustedes. Eh, entonces, quizás alguna también se le pasó y lo, se olvidó alguna letra o algo, porque nos rebotaron algunos. Totalmente, sí. Hay que revisar bien cómo escribimos ahí el, el mail. Igual bien, para que estén atentas y, si está, y atentos, por ahí ya vi que entró Daniel, sí. está esperando por ahí, está Lía, estamos todos y todas. Está bueno ver... Género masculino también en estas temáticas, porque generalmente la mayoría interesada somos las mujeres, así que está bueno eso. Es, si ustedes nos siguen en la página de Facebook de Comunidad Activa, ahí nosotros también publicamos de la inscripción y demás para asomarse. Y también publicamos, no sé, algunas charlas que estamos dando a la comunidad, que están buenas, que las hacemos un miércoles al mes. Así que también para que estén atentos y, y nos sigan también en esa red. Bueno, yo creo, Nick, que no, avanzamos. Una persona, más, sí. Una persona más que está entrando, que se está conectando, Lau, y ya somos 40. Perfecto. ¡Cómo andan! ¡Bien! Bueno, estamos creo que ya todos, así que... Bueno, bienvenidas y bienvenidos, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy. Antes que todo, feliz día del maestro para los que se están dedicando. Ayer fue un día muy lindo, así que los festejamos también, les deseamos un feliz día para todos y agradecemos que nos estén acompañando y se sigan sumando con nosotros a aprender más acerca de la educación ambiental y a compartir nuestras experiencias. Así que les agradecemos y esperamos que la charla de hoy les sea también apropiada para ustedes. Lo que les íbamos diciendo es que comenzaron al principio, si pueden presentarse, escribir su nombre de dónde vienen, buenísimo, si nos vamos conociendo todos, escriban sus preguntas en el chat, todos sus comentarios, que ahí a mí no lo va a pasar y no lo va a compartir, y participar, traten de preguntar, la idea es que sea un momento de intercambio y no solamente que estamos transmitiendo conocimiento, sino que podamos compartir y aprender todos. Bueno, Así que listo Nick, si quieres ya poner la presentación, arrancamos. Dale, ahí eh, Margot y vos preguntás por la presentación, nosotros no subimos las presentaciones, después les enviamos un documento con un PDF con, con, con todos los conceptos trabajados. Sí, después si quieren les pasamos un link, Ay, ahora lo voy a buscar. Nosotros fuimos subiendo en la página de eh, Fundación de Maike, en donde dice recursos educativos, fuimos subiendo estos PDFs que tenemos nosotros de, de la información. El PPT la verdad es que no lo compartimos porque son muchas imágenes y no tienen como el contenido que nosotros les damos, entonces por eso armamos un PDF con toda la información y ahí tienen también la bibliografía de cuáles autores para los que nosotros buscamos para escribir esto, así que eso les sirve muchísimo más. Si no les llega o algo, nos avisan, nos escriben ahí a Conciencia Activo o a Departamento Educativo, que en mi ahora les pone nuestros mails, y ahí nosotros les pasamos la, la información que quieran. bueno Y las diapos que mostramos ahora dicen un 20-30% de lo que decimos en realidad, entonces es mejor el, el PDF. sí. Sí, sí, totalmente. Es más completo. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el de participación y proyectos ambientales. Así que vamos a ver una parte conceptual en cuanto a lo que hablamos nosotros de participación. Y después ya más concretamente en el diseño y desarrollo de proyectos ambientales. Así que tiene como dos, dos, dos partes esta presentación. Pero, como siempre tenemos personas que nos están conociendo y todavía preguntan quiénes somos y de dónde venimos y a dónde vamos. Y como decimos siempre, por lo que más se nos conoce es por el Bioparque Temayquén. Hacemos esta ligera presentación. Eh, Fundación Temayquén en realidad tiene tres componentes en los que trabajamos y en base a ellos realizamos todas estas líneas de trabajo. Uno es el componente de áreas protegidas que lo que buscamos es conservar la biodiversidad de nuestra Reserva Natural Ozonunú, los Onunú, que está en San Ignacio Misiones, pero también promovemos, impulsamos a que, se, a que haya más áreas naturales protegidas y tratamos de colaborar con la gestión de las mismas. Y En nuestro caso priorizamos las zonas de influencia, o sea que acá la zona de Escobar y por otro lado la zona de San Ignacio en Misiones. O el sur de Misiones, mejor dicho. Por otro lado está el bioparque, el bioparque Temerquén, que está acá situado en la, en la ciudad de Escobar, eh, que es por lo que más nos conocen por lo general. Nada, y ahí lo que buscamos es crear estas experiencias significativas para, los, para quienes nos visitan. Que haya un antes y un después después de haber conocido nuestro bioparque. Y por otro lado, ahí cerquita del bioparque, también acá en Escobar, tenemos nuestro centro de rescate. Eh, básicamente, nuestro trabajo ahí es poder eh, reinsertar fauna autóctona. Que, que llegan a nosotros, obviamente, por, por, porque son víctimas de emergencias eh, ambientales o, otro o pedido? Del, Hay que pedir de... esto. ...del tráfico, de mascotismo... Recuerden apagar los micrófonos, porfa. Gracias, Ana. Así que, cuando hablamos ahí de Fundación Tema Iquén, y de nada más les pido, que tengan en cuenta, son estas tres áreas. Si bien lo que sale en la tele, capaz con la publicidad es el bioparque, o, o que están más por la zona, lo han visitado, es el bioparque. Trabajamos muy fuertemente, digamos, en los otros dos componentes también: de áreas naturales protegidas y centro de rescate. Sí, Nick, y todo esto sumado con todo lo que son proyectos de educación ambiental y de conservación, ¿no? que eso es como la base fundamental para nosotros y también la parte de investigación. Y promover esto, que cuidemos nosotros la naturaleza, que conservemos la biodiversidad y que estemos todos como muy atentos. Si ustedes nos siguen en las redes de fundación y de comunidad, van a ver todos los proyectos y todas las cosas que se están haciendo ahora de liberaciones, de investigación, así que está bueno como para que conozcan todo lo que es Fundación de Así que bueno, retomando un poco y alineando lo que veníamos hablando desde nuestra primera charla, hoy que es nuestro tercer encuentro, eh, realizamos de verdad gracias al apoyo de Río Uruguay Seguros, eh, podemos entonces empezar a abordar todo lo que es la educación ambiental. Como lo veníamos hablando nosotros al principio, siempre lo que fomentamos es que la educación ambiental es una educación que promueve ciudadanos alfabetizados ambientalmente, que pueden realizar análisis complejos, transversales, de cada escenario, de de la complejidad de la situación. Si se acuerdan, nosotros en las charlas anteriores hablábamos del ambiente como un sistema complejo. Entonces, esta es como la base de lo que nosotros consideramos que es la educación ambiental y uno de estos objetivos de la educación es esto, lograr ciudadanos participativos, ¿sí? que puedan decidir en función de lo que conocen, se puedan dar las consecuencias de sus actos y entender todo lo que ocurre alrededor. Muy importante, es nosotros los que hoy les vamos a, a compartir es algo que, y que se aborda en todo lado. Siempre estamos orientados a que podamos analizar y podamos trabajar todos los, los problemas que se presentan y todas las situaciones a las que se están enfrentando las comunidades actualmente, ¿sí? Y, y poder analizar, como veíamos también en las charlas anteriores, todo lo histórico, todo lo que ocurre en el contexto, para que de esta forma nuestro abordaje sea mucho más social, comunitario y, como vamos a trabajar hoy, participativo. Eso es súper, súper importante porque trabajamos sobre el ambiente y el ambiente somos todos, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que les queremos proponer, si quieres pasarnos a las panic, es trabajar esta de, de la educación ambiental como que algo que nos abra a nosotros las puertas a, a participar, a actividad y también a... Que las personas al participar y al hacer parte de nuestros proyectos tengan esa convicción y, y sientan y posicionen en una, no sé, una parte más activa, más participativa, de saber que pueden influir en lo que están viendo en su comunidad, que puedan influir en la situación y que de verdad sientan que sus acciones, y sintamos más bien, más que sientan, sintamos que nuestras acciones van a ser efectivas y van a generar un resultado en lo que nosotros queremos trabajar. Esa es como la base de la educación y ahora, bueno, vamos a ver un poquito más lo que sería participación y otras cosas que también son esenciales para todos. si ¿no? claro. nosotros, los que nos pudieron seguir en las tres charlas, se van a dar cuenta que, que todo está unido, ¿no? No son cosas como separadas. Y bueno, lo que venimos hablando también desde antes, la importancia de la, del trabajo en red, de, de trabajar con la comunidad. Eh, nosotros podemos tener una idea, podemos tener un análisis, podemos ver cierta situación pero no podemos trabajarlo solos y no lo podemos trabajar solos siendo personas, o sea, como individuo y tampoco lo podemos trabajar solos siendo una organización, ¿Sí? no, si no trabajamos en red, si no hacemos cosas participativas, si no convocamos a la comunidad en la que estamos, la verdad es que ninguno de nuestros proyectos de educación ambiental o ninguna de nuestras acciones va a ser lo suficientemente eficaz porque vamos a estar trabajando solos. Y la verdad es que nosotros necesitamos a todos. ¿no? Entonces es muy muy importante como que podamos nosotros también hacer este abordaje del trabajo en red. Bueno, muy bien. Entonces, esto lo como dijo Laura. Son temas que veníamos trabajando en las charlas anteriores, ahora queremos profundizar un poquito más. Entonces, esto es para hacernos preguntas eh, internas y que ahora le vamos a hacer que nos, las respondan. Pero, ¿qué es, ¿qué es participar? Porque uno tiene como preconceptos o viene desarrollando tareas que uno considera que es, son participativas. Y algunos eh, nos preocupamos o queremos enseñar a participar también. No todos. Entonces, en ese sentido, les queremos preguntar a ustedes. Que consideran que es participar. Entonces, mi compañera ahora les va a poner ahí en, en placa. Ahí está, una, estamos aprendiendo nueva tecnología. Una pregunta. Ahí la están viendo, ¿no? Eh, la pregunta es: ¿Cómo definirías la participación en los proyectos de educación ambiental? Y les damos do dos opciones. Así que ustedes voten por lo que ustedes consideren. Como anticipamos, Lau, yo no lo puedo ver eso, ¿eh? Dale. Yo estoy viendo cuántos me están votando y ahí voy esperando cuando lo terminen. Finalizo la votación y, y la compartimos. Importantísimo, como siempre les hemos dicho, acá no hay buena o mala pregunta, acá no hay buena o mala respuesta, acá es una parte de compartir y de lo que nosotros creemos y, y ahí tenemos. Sí, listo. No, no, sí. Hola, buen día. Hola, buen día. Eh, les pedimos porfa que tengan los micrófonos silenciados, así no, no vamos. Va 70% votando, todavía me faltan algunos. Hola, buen día. ¿De qué se trata esto? Porque no podía entrar antes. Hola, buen día. Eh, a ver, ¿tu nombre? ¿Podrías ponernos...? Este la, es este la, este la COPE, pero estaba tratando de entrar por otra máquina porque no me dejaba acceder. Hola, buen día, Estela. Hola. Estela, a ver, Estela. Este es... Hola. Sí, hola. Hola. <ríe> ya, nosotros te estamos escuchando, Estela. Ah, este, bueno. es el, este es el tercer ciclo de capacitaciones que están enfocados desde Fundación de American para la Educación Ambiental. Y hoy lo que vamos a hablar es sobre la parte de participación, elaboración de proyectos de educación ambiental. Y lo que nosotros estamos lanzando ahora es una encuesta, es una votación para ver qué creemos nosotros, significa participación en proyectos de educación ambiental así que si quieres ahí votar poner una de esas dos está perfecto y si no te vas acomodando no te preocupes que comenzamos hace unos cinco o seis minutos así que solo te perdiste la intro nuestra tranquila bueno 44 de 52 me faltan a ah, esto, esto te dice hasta los números muy bueno 45 de 52, me faltan 7 personas. Bueno, damos dos segunditos más y terminamos ahí, ¿les parece? La voy a terminar ya. Dale. Sí. Hola, recién me conectó. No me podía conectar. Hola Silvana, bienvenida. Gracias. Bueno, ¿Cómo están? Todo bien. Justo les estábamos comentando también a Estela que se había conectado, ahora que solo hicimos una intro y ahora estamos haciendo una votación sobre qué considerábamos nosotros que, defini cómo definiríamos la participación en los proyectos de educación ambiental. Y es de pronto lo que ustedes están viendo en la pantalla. Yo no alcanzo a ver si se ve en pantalla, Nick. ¿Se ve? Sí, sí se, se ve. Perfecto. Se ve. Gracias. Bueno, ahí vemos que... Al hacer nosotros la pregunta cómo definiríamos la participación en los proyectos, un 9% dice que es implementar y promover una metodología activa con el objetivo de que se cumplan mis objetivos planteados en el proyecto, y un 91% dice que es generar espacios adecuados para que la gente proponga ideas y se definan objetivos en común sobre una temática que nos interese a todos. Las ¿Cómo dos... Para votar, sí, las dos sirven. Ah, Silvana, justo ya habíamos cerrado la votación, perdón. Ah, bueno. Entonces ahora no solamente problema. se ven los resultados de los otros. En la próxima sí, sí te puedes sumar. Los dos sirven totalmente. Pero bueno, ahora cuando empecemos a hacer la charla, les voy a dejar, les voy a hacer énfasis nuevamente en la palabra que yo leí, que dice, con el objetivo que se cumplan mis objetivos planteados en el proyecto. Nada, les dejo ahí, piensen que hago énfasis en mis Ahora Nico, cuando empieza a hablar un poquito más, eh, nos va a contar. Listo, voy a dejar de compartir los resultados. Bueno, lo primero que hay que tener presente siempre que hablamos de participar, es que es un derecho que tenemos todos y todas. No importa la edad, no importa quiénes seamos, es un derecho que tenemos acá. Y, y es un componente básico del sistema democrático que tenemos nosotros. Así que... Bueno, y también esto, ¿no? que permite garantizar el cumplimiento de otros derechos. Así que lo primero que hay que tener claro es que participar es un derecho. Ahora, cómo lo ejercemos es, es otra situación y cómo enseñamos a, a eso es otro tema también. Pero bueno, es un, es un derecho. Eh, y es fundamental porque es parte de, de este aprendizaje de la ciudadanía. Todos somos ciudadanos desde el principio. Pero es un ejercicio poder como... como como practicarlo, es un ejercicio, valga la redundancia del ejercicio, de, de ejercer ser ciudadano. Y es fundamental en, a la hora de hablar de educación ambiental y proyectos de educación ambiental. Eh, como dijimos en encuentros anteriores, también es un proceso gradual. Esto no es que uno nace sabiendo participar, es algo que se tiene que ir haciendo a lo largo de toda nuestra vida, en, en lo que nos compete a nosotros en, como, como educadores, en lo que es el proceso de... de de educación, durante, durante el jardín inicial, primaria, secundaria, tiene que haber un proceso como continuo de esto. Eh, porque es la única manera que tenemos de, de aprender a participar. Y uno dice, bueno, todo el tiempo estamos eligiendo, sí, pero no todo el tiempo tenemos voz y voto en lo que decidimos, en lo que pasa en, nuestro, en nuestra vida. Eh, no... No sé, eh, por ahí queremos que lo pongan en el plano de estudiantes, ¿no? Que elijan el proyecto, el tema, pero por ahí nos tienen el ejercicio de elegir. Porque en sus hogares no están acostumbrados a elegir, porque no pueden elegir mucho. Entonces tenemos que generarle a lo largo de toda su escolaridad diferentes etapas donde puedan practicar su su, su participación, digamos. Y... Y nada, sumando a esto que decía Laura con sus preguntas, no es solamente esto un ejercicio como, como activo, ¿no? como una metodología activa de hacer y hacer y hacer y participar, sino que también es como a través de la participación, de la participación se promueve el protagonismo, en nuestro caso de los estudiantes. Esto le hace asumir responsabilidades, entender que tienen deberes y... Y además trabajar desde un lado más eh, relativo en cuanto a verdades absolutas. Porque al participar nos enfrentamos con otras miradas, con otras opiniones, con otros conocimientos. Y eso es un ejercicio también con el que tenemos que poder trabajar. Porque participar y poder elegir, votar, no quiere decir que no tengamos que tener en cuenta la, la opinión o la mirada de, de otras personas. Así que en ese aspecto, Participar es un derecho, como en síntesis, ¿no? Para garantizar a otros también. Y tiene que ser un ejercicio gradual, y en nuestro caso, eh, en lo que tenemos eh, como capacidad de influir, digamos, durante la escolaridad de las personas, de los estudiantes. Y no solamente la participación activa constante, sino el ejercicio también en trabajar esto de las verdades absolutas, de tener en cuenta las miradas de otros. Y perdón, y sí. le, le sumaría también que usamos a veces también esta palabra elegir o algo, y además, además de elegir también es proponer, ¿no? Cuando nosotros, a veces, ahí es donde tenemos también estas cosas porque a veces damos a elegir y creemos que esta es la participación. Bueno, también la participación es que yo pueda proponer, que sí, que podamos todos participar y decir, a mí me parece esto, me parece lo otro, entonces también como docentes y como educadores es súper fundamental esto no solo dar las elecciones sino también dar las oportunidades de proponer es como lo otro que, que quería sumarlo y de esa forma nosotros vamos a poder despertar el interés y la motivación en esa comunidad con la que estamos trabajando y ese compromiso con la tarea que queremos asumir eso es esencial para, para esta participación bien entonces lo que vamos a ver ahora antes le vamos a hacer una pregunta también. Sí, sí, Pero para anticipar, ya. digamos, es lo que llamamos escalera de participación, que no es un invento nuestro, sino que ya otras personas lo desarrollaron. Nosotros lo tomamos porque es una, una buena manera para analizar y ver, como en, qué, en, como ver en, qué mun, en qué punto estamos de, de, de la promoción de la participación cuando lideramos estos proyectos ambientales. Así que este es un buen, un buen ejercicio. Bueno, y ahora les vamos a, a lanzar otra votación con la pregunta de, ¿cuáles de estos ejemplos asociarían ustedes con participación? Hay opción múltiple, o sea, que pueden seleccionar todas, pueden seleccionar cuatro, pueden seleccionar la que quieran. ¿Cuáles de esos ejemplos creen que se asocie con participación? Pueden seleccionarlas, los ahí, ahí vamos respondiendo. Y por ahí alguien comentó en el chat que es muy buena para hacer post Zoom. Después, de, ¿quién nos pregunta? Camila. Después, de, si quieren nos escribes y te contamos cómo se hace porque es súper sencillo. Nosotros también lo aprendimos. Vieron que esos son los aprendizajes también de, del uso de las tecnologías. Está buenísimo. Bueno, ahí va, 66% va respondiendo. 70% Faltan unas 10 personas para responder Faltan 5 Faltan cinco personitas y ya estamos, ya podemos cerrarla. Además esto, nada, un guiño les hago, pero es una trampita para ver quién se quedó conectado y, y se fue. Y... <risa> ah, para los docentes es cierto. Es, es <risa> bueno. <Claro. risa> bueno, voy a cerrar ya. Eh, votaron 52 de las 57 personas. Uy, les pido disculpas, parece que ahora hay una construcción acá afuera. No escuchamos, va. yo no, no la escucho. ¿No? Ah, bueno, yo sí la escucho. Apenitas atrás hay un, un martillo neumático. Bueno, ahí tenemos las, las respuestas de lo que respondieron 51 de las 57 que tenemos ahí. Eh, si alguien no la, las puede leer, yo se las leo. Los ejemplos serán publicación con dibujos que han hecho niños siguiendo las instrucciones de los adultos para ilustrar conceptos que consideramos esenciales. Ese fue un 31%. Proyecto de un grupo de adolescentes que solicitaron un espacio para reunirse y patinar, para patinar en un parque que está remodelando la municipalidad. Ese fue el que recibió el mayor puntuación, un 73%. Un debate público, donde un grupo selecciona a las personas con mayor capacidad de palabra, eso fue un 56%, y movilizar a la comunidad para la construcción de una escuela, de un centro médico, que se votó un 71%. Así que esta es. Ahora con la escalera que nos va a mostrar Nico, vamos a ver cómo nos cómo relacionamos con la votación. Ahí está, Nico. Bueno, por ahí hay un concepto que, que choca más o que a, a alguno, pero bueno, son los, los términos que usaron los autores y los, los sostenemos. Lo importante es lo que representan. Como decía Laura, de esas cuatro opciones, son para, para construir, para tomarlas y avanzar. Más allá de los porcentajes que hayan dado en, en las respuestas, es para tomarlo. Entonces, bueno, un, un, el, el punto uno de esta escalera es la manipulación o, o engaño, según Roger Hart. Es quien la, de quien tomamos este, este concepto. Que, sí, eh, Nick, perdón, te sumo sí. una cosita. Realmente la escalera de participación eh, fue creada antes para comunidades por por Cherry Einstein como en el 69. Sí. Está la escalera de la participación infantil, que es la de Roger Hart, que se hizo para el UNICEF, que fue como en el 92 y esta escalera es la que nos ayuda como para organizar nosotros hicimos un mix con los ejemplos de estas dos escaleras así que claro. la de Roger Hart habla mucho de infantil y de para población juvenil nosotros hicimos como como un mix con los ejemplos entonces no va a ser igual a la de Roger Hart por si sí. alguna vez conoce la de Roger Hart para decir ay pero no dice lo mismo es por eso sí. una... vale la declaración porque si bien parecemos nosotros mucho énfasis en en el trabajo con estudiantes, pensando en la primaria, la secundaria, la inicial. Lo que estamos trabajando hoy tiene que ver con, con el trabajo en grupo. Cuando uno está liderando un grupo, y cómo va a ser su, su filosofía de trabajo y su práctica. Exacto. Entonces, bueno, la manipulación de engaño no es más que lo siguiente. Es la que se da cuando la población es utilizada para realizar acciones que no entienden y que responden totalmente a intereses ajenos a los suyos. Entonces, un ejemplo es... Cuando alguien participa de una movilización, por ejemplo, porque le están pagando, y no sabe para qué está yendo, no entiende el trasfondo de esto, o porque va a acompañar a alguien. Como muy concreto. Perdón. El siguiente paso es la decoración. Perdón, Nico y Lau, me sí. están diciéndonos que no se ve la imagen que están presentando. Ah, sale cortada el uno. Ah, el uno. Bueno, igual... Ya las otras sí las van a ver. Me parece que el primer escalón se le ha quedado cortadito, Nick. Ahora la estoy viendo yo. Igual el okay. segundo sí ven. El primero era la manipulación o engaño. Dejamos la palabra manipulación nosotros. El segundo es decoración. Se realiza cuando se suma a la población solo como accesorio para decorar o animar cierta actividad. Por ejemplo, si en un evento invitamos a una comunidad solo para lucirlos y mostrarlos, para decir que están ahí, como algo pintoresco. Eso sería decoración. Siempre que hablamos de comunidad, llévenlo a... a puede ser un grupo de, de niños esto, que queda lindo en un acto político, no sé, para, para poner un ejemplo más concreto. Otro ejemplo es la participación simbólica o de apariencia nick perdón un segundito, sí. están diciendo que no pueden ver la presentación. ¿Puede ser que tengan todavía, todavía abierta la votación? Ah, puede ser eso, porque la votación la tienen que cerrar solos, ¿puede sí, ser? ¿O vos la... Porque yo seguí compartiendo esto. Claro, y también, para que sepan, va a salir paulatinamente cada escalón, no lo van a ver completo porque estamos sacando uno a uno, así que... Fíjense, porfa, los que están diciendo que no lo ven, para, para estar ahí. Y primero no se va a ver porque ya quedó cortado dentro el PPT, nos dimos cuenta ahora que por el tamaño de la pantalla no se va a ver, pero el resto sí lo deberían estar viendo. Así que lo único que no se va a ver es el punto 1. Perdón, y que te interrumpa, pero para qué. No, no, está perfecto. Listo. Eh... <coughs> bueno, estamos en el punto 3, que habla de la participación simbólica que se da cuando se realizan acciones donde la participación de la población es solo aparente. ¿Qué quiere decir esto? Debates públicos o conferencias de niños, donde los adultos seleccionaron y, en, y entrenan a los niños como mayor, con mayor facilidad de la palabra. No sé cuánto les suena esto, pero no es que el chico está produciendo algo que lo elaboró, sino que está repitiendo. Entonces va por ahí el tema de la, la participación simbólica. Sí, están ahí, están hablando, están diciendo algo, pero están básicamente repitiendo lo que practicaron muchísimas veces. O muchas veces no hablan, solo están ahí, como mostrando uh -huh. algo. Bueno, hasta ahí con estas tres. Y después ya empieza a hablar de... <coughs> eh, ...de información. Y esto se da como... En, eh, se dispone de la población para que participe de determinada actividad, sin embargo se le informa, no se, se le informa en qué consiste la misma. O sea, es... Se le da la información y participan. Están. Saben de qué están, de, de, de dónde viene esto. Pero como, como hasta ahí, no, como que está bueno porque están informados, están, están. Tienen la información. Eso ya es un avance. Entonces, con un ejemplo por ahí queda más claro. En una obra de infraestructura de una ciudad, se le informa a la población que debe construir. Eh, que se debe construir. Es decir, se han asignado sin consultar, pero están informados de lo que van a hacer. Quiere decir que el gobierno de, de turno en X ciudad te está avisando que va a hacer tal cosa. No te hicieron partícipe para que vos puedes, si, si querés que suceda o no, que lo construyan o no. Pero bueno, te están informando. Ese ya es un, un paso positivo. Bien, ¿Está, entiendo que está resuelto el tema de que todos ven ahora, Lau. Eh, me parece que sí, ¿no, Emi? Ahora eh, sí. Sí, no volvieron a hacer comentarios. Si quieren, vale. sigan comunicando eso por el chat, que yo estoy atenta. Perfecto. Bueno, bueno, y avión. siguiendo con estas escaleras y con estos peldaños, ya el quinto sería más como la el término consultados e informados. Eso hace referencia a que la persona, los agentes externos o algo, informan, pero también consultan a la población sobre su posible participación y en base a esa consulta que se hizo con la comunidad se decide. Entonces, no sé, pensemos en nosotros como docentes, organizamos una salida escolar, hacer algún viaje y lo que hacemos es, en vez de decir chicos, vamos a ir a tal lado, consultamos con los chicos, le preguntamos a dónde quieren ir, si quieren ir. Y vamos generando entre todos y se toma la decisión. Entonces, de esa forma hay como una consulta y una información de lo que se va a hacer. El sexto sería... No, la, la pa un pañal! Ahí tenemos el sonido de fondo. Bueno, el sexto sería como la participación en ideas de personas externas, pero que también están siendo compartidas con la población. Entonces... Tal vez ahí es cuando viene una persona de afuera, tiene una idea, tiene un proyecto, viene, se sienta con la población, lo comparte, y empiezan con la población a generar acciones, a pensar cosas y pensar posibilidades de lo que puedan hacer. Entonces, tal vez es donde hay una asociación de chicos o una asociación juvenil, y en vez de que los monitores o los que dirigen son los que coordinan todo, empiezan a repartir las tareas y las ideas y las acciones con el resto del grupo. Entonces ya como que el poder no queda solamente en una línea. La séptima, que esa es súper linda y es una de las más difíciles de encontrar, pero que to todavía se da, son acciones pensadas y ejecutadas por la propia población. ¿Sí? esta ya no es que viene un agente externo o viene otra persona a proponer algo, sino es que la propia comunidad lo propone, la propia comunidad la planifica y la también la ejecuta. Entonces, no sé, eh, organizamos algún juego organizado por los chicos, que los chicos deciden organizar un, no sé, un partido de fútbol, o que una organización propia de la comunidad decida empezar a trabajar la reforestación y no busca a otros, eso es como... Algo lindo. Y la octava, que es la última, es ya más como las acciones que están pensadas por la población, ¿sí? pero además son trabajadas con otras personas, con agentes externos. Y esta es como la más completa, porque a veces, como lo veníamos hablando, vieron la importancia del trabajo en red y el trabajo con comunidad Si yo trabajo solo con mi grupo, no busco a otros, no me asesoro, de pronto mi impacto en mi situación y lo que yo esté haciendo va a ser más chiquita. Cuando ya empiezas a coordinar algo, como por ejemplo los chicos que estaban organizando el partido de fútbol, pero empiezan a hablar con los padres, con la escuela y arman ya a lo mejor un evento gigante, ahí es mucho más fuerte el impacto de la acción. ¿Sí? Entonces de esa forma se trabaja algo interrelacionado, ¿sí? algo con los, con los agentes externos, con la comunidad y con cada uno de los individuos que estamos participando. No sé si hasta ahí alguno tiene una pregunta o un comentario, les pareció clara la, la escalera. Esta escalera es muy buena para que nosotros usemos, cada vez que hacemos un proyecto como para poder eh, pasar como por un tamiz, por un filtro, darnos cuenta, si sí, las propuestas que estamos haciendo están en el tramo de la no participación, como salió en el rojo, que son los primeros tres escalones, o si estamos en el tramo de la verdadera participación, que es del 4 al 8. Sí, que son decisiones a tomar en realidad, porque cuando uno, como, como líder de, de un proyecto, eh, para, elige, digamos, dónde se quiere parar y desde dónde armar su, su línea de trabajo. Según estos autores, y nosotros adherimos, las primeras tres son las de no de no una participación genuina. Pero bueno, si uno es consciente de que está en esas instancias, porque también recuerden que este es un proceso. Entonces puede haber instancias de, de, de, del proyecto donde estén en algunas de estas como primeras líneas, y bueno, uno va avanzando. Y no necesariamente llega a la 8, o pretende llegar a la 8. Pero sí está bueno, como dice Laura, tener presente esto para saber, bueno, dónde, dónde estamos. Totalmente. Así que... No se preocupen que después en el PDF que nosotros compartimos está esta información y les vamos a poner también la imagen para que la tengan. Así que esto les va a llegar la próxima semana la, la información, así que ahí la van a tener. Pero bueno, nada, importantísimo si nosotros en nuestros proyectos podemos hacer esto y también ser muy conscientes, y ahí ya hablando más de la participación de niños y jóvenes, es que los niños, los jóvenes y los adolescentes ya son ciudadanos capaces de provocar cambios en su entorno. Entonces también es importante cuando pensamos en nuestros proyectos, no irnos solamente a la población adulta, y porque los adultos sí pueden participar y pueden compartir, y como de pronto trabajo con niños, a ellos sí les digo qué hacer. No, es importante, y esta frase te la recomendamos, siempre lo tengan muy presente, o sea, desde el nene más chiquitito hasta la persona más grande, mayor, todos somos ciudadanos, y todos tenemos el derecho a participar, tenemos el derecho a opinar y podemos hacer cambios en la comunidad y en el entorno en el que encontramos. Así que cada uno va a dar su aporte más chiquitito, más grande, pero todos tenemos esa opción. Bueno, y vieron que también hablábamos de solidaridad. Seguramente ya van hilando ¿no? todo lo que venimos trabajando con este concepto. ¿Y qué tiene que ver la solidaridad con, con la educación ambiental? ¿Por qué hacemos este, este link? Y, y nada, porque es, es parte de la base. Desde la base ya cuando hablamos de proyecto de educación ambiental, estamos hablando de ambiente y eso nos involucra a todos y todas y, y, y, y todo ser vivo. Así que, del vamos ya, si estamos buscando un bien con el proyecto, es para beneficio de propio y, y, y del resto. Así es, ese es el primer link. Pero... Hay un concepto interesante que nos gusta mucho, que tomamos de Aranguren, que habla de la solidaridad como encuentro. Y qué bueno, qué es, que es ese encuentro, ¿no? Eh, cuando hablamos de eso tiene que ver porque tiene que ver con, con con encontrarnos con el otro, ¿no? Y con, la, y con la causa. Entonces hace que los que están participando se sientan protagonistas eh, dentro de ese proceso. Y si hablamos de solidaridad, estamos hablando de un proceso que busca eh, está buscando como lo que considera que es justo. Lo que considera que son las resoluciones de sus problemas. Con la posibilidad de hacer algo desde lo personal y desde, y desde lo colectivo. Desde ahí es la mirada de encuentro que estamos proponiendo y que propone Gran ¿no? Como es, es personal pero también es con el otro, es para mí y es para el otro. Entonces, ¿qué se genera al trabajar desde esta mirada? ¿no? Eh, hay una confianza en poder trabajar juntos. Eh, en tener la voluntad para escuchar al otro y los intereses del otro. Eh, poder trabajar los prejuicios que todos tenemos. Entonces poder trabajarlos, no, no pretender que no existan, sino trabajarlos. Y sí, utópicamente hablar de trabajar sin prejuicios, pero eso es un proceso también. Eh, entonces esta idea, esta idea de... De que uno está en el proyecto, está con una causa que es para su propia comunidad, entonces uno es benefactor de esto, y también destinatario de esto. Entonces es como una cosa recíproca y continua, circular, y a la vez cruzada. ¿No? Como entre todos y también individual. Eh, nada, es buscar como en los estudiantes está... Eh, eh, o los grupos, para recordar un poco de estudiantes, en los grupos... Eh, Básicamente en una mirada más empática, ser más empático, buscar la empatía, que ya lo veníamos hablando antes. Y estas actitudes como que Aranguren, Aranguren dice prosociales, ¿no? Ya la mirada como por, por definición un proyecto ambiental es, es, es para todos, digamos, pero tener impregnarse con esa idea de, de, de, de colaborar socialmente es como un proceso. Para entenderlo, para analizarlo. Sí, hay que cuidar el agua, pero para qué, para quiénes? Desde esa mirada, ¿no? Por poner un ejemplo con el agua. Eh, y por otro lado habla de esta solidaridad horizontal, que lo que plantea es que, de nuevo, no lo de los intereses y miradas de otro. Es, es va por ahí, eh, básicamente que siempre uno tiene algo para dar y algo para aprender. Y con esa misma mirada, tomar los aportes de los demás. Porque no importa... El, eh, iba a decir escala social, pero odio ese concepto. No sé, no importa de dónde sea uno, de dónde sea el otro, siempre tenemos donde, eh, que aprender del otro. Siempre hay algo. Incluso si hay una diferencia muy grande en, en nivel académico, todos tenemos algo para aportar y todos podemos aprender el uno del otro. Entonces de ese lado es que habla de la solidaridad horizontal. Y para esto, obviamente, tenemos que tener una mirada crítica. Y ahí no me voy a adentrar mucho pues es lo que trabajamos antes, pero es la capacidad de analizar, ¿no? Analizar todo el, el contexto entero. Es Para tomar y construir. Bueno, entonces en ese sentido, como venimos diciendo, ya por, por definición, un proyecto de educación ambiental involucra como toca trabajar en ambiente, involucra a, a, a todas las personas involucradas. Eh, entonces, con más razón, retomando algo que ya hablamos antes, eh, si las propuestas están focalizadas en algo local, en la comunidad local de, de, de las personas que integran un grupo, con más razón lo van a vivir de acá. Entonces son partes, se benefician, y benefician a otros. Entonces va va por ahí, el concepto de solidaridad que estamos pensando. Entonces yo me pregunto y les pregunto en realidad ¿cómo no enseñar con proyectos desde esta perspectiva de solidaridad? De solidaridad horizontal y de encuentro siempre en realidad ¿no? Como con la mirada puesta en el otro y en, la otra, y en las otras. Entonces, desde la educación ambiental hablamos de solidaridad porque hablamos de aprender ayudando a los demás. Hacer alguna actividad socialmente útil y aprender con esta experiencia. Aprender a través de hacer un servicio a la comunidad. Desde nuestro punto de vista, fantástico, digamos, ¿no? Si no quedan conceptos como separados, ¿no? Hacemos el proyecto, pero si no lo podemos anclar con lo que nos sucede desde lo cotidiano y de manera local, y a los demás y no somos empáticos pensando que lo que me pasa a mí le pasa también a la otra persona, ahí es más complejo. Y si no, esta es una pregunta para ustedes, no es para que la respondan, y de hecho ahora vamos a cambiar el tema, pero... Si no es para esto, si no es para esto que estamos hablando, ¿para qué sirve la educación? ¿no? Esa se la quedan ustedes la pregunta, se la llegan de tarea muy bien, ya hemos hablado un montón sobre estos temas, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a ir a algo más práctico. <coughs> Diseño de proyectos ambientales. Así que ahora, eh, bueno lo mismo, todo lo que hablamos anteriormente va a estar en el, en el material que le vamos a entregar y lo que sigue también, vamos a ir paso a paso. Eh, algunas consideraciones tienen que, ver que no le vamos a decir nada, que ustedes no sepan, pero tengan en cuenta que todo lo que estamos diciendo siempre lo hablamos pensando en ir al detalle, en hacerlo con profundidad, en tomarnos el tiempo de desarrollar una planificación como bien eh, profunda en lo que hacemos. Totalmente, Nick. Y algo que es importante, y es que si se dan cuenta... Vamos, vamos alineando todos, o sea, aunque estemos cambiando de pronto de temas o de conceptos, todo viene alineado, o sea, nosotros hablamos en la primera sobre naturaleza, sobre ambiente, sobre cómo poder tener una mirada crítica, en la segunda pudimos charlar más sobre la visualización que tenemos de la educación ambiental, lo que tenemos que promover en la comunidad con la que participamos para el análisis crítico, para un análisis global, ahora pasamos a ver lo que es la participación, la solidaridad, y siempre haciendo énfasis en lo mismo, ¿no? Tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar en red, no somos nosotros los que venimos con el conocimiento, no somos dadores, sino también somos personas que intercambian. Entonces, yo vengo con un conocimiento, pero el otro que está al frente mío, al lado, a mi alrededor, también tiene un conocimiento. Entonces, todo esto que hemos visto en estas tres charlas, nos sirven ahora para que nosotros podamos compartirles ya la parte más eh, como de proceso, de cómo desde nuestra fundación nosotros abordamos la elaboración de proyectos de educación ambiental. Hay otras estrategias, igual casi todo es muy similar, yo creo que todos los que venimos hablando lo vamos a ver, ahora les estamos dando esta posibilidad que es lo que nosotros aplicamos, pero después cada uno como educador ambiental va a definir qué herramienta o qué punto va sacando de su mochila de, de trabajo y de herramientas para avanzar. Nosotros hoy les vamos a compartir lo que nos ha funcionado a nosotros y lo que hemos estado utilizando y que cada día va cambiando porque también nos vamos transformando y vamos creciendo y vamos aprendiendo de los errores y también de los aciertos. Les vamos a mostrar los ocho pasos que nosotros consideramos que se pueden hacer para diseños de proyectos ambientales. Se los vamos a compartir en el PDF, así que bueno. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor escríbanos ahí en el chat y lo podemos ir intercambiando. Bueno, bueno, entonces ahora sí les vamos a mostrar. El primer paso, para nosotros el primer paso es toda la parte del relevamiento, el diagnóstico y la selección de tema. Y esto es esencial porque nos van a responder preguntas como qué temática nos interesa abordar, si hay una necesidad real y social que en esta comunidad y en este espacio podamos atender. Entonces ahí es importante, y volvemos a lo mismo, la participación de la comunidad, ¿sí? desde los niños hasta los adultos, en trabajar y pensar todos, bueno, ¿qué quién le está ocurriendo a mi comunidad? ¿Qué le está ocurriendo a mi barrio? ¿Qué le está ocurriendo al área natural protegida donde yo quiero trabajar? Bueno, ahí juntos van a empezar a preguntarse, se van a empezar a a cuestionar qué cosas necesitan, y, y ¿qué necesitamos? Necesitamos indagar. Entonces tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir a las comunidades, tenemos que ir a organizaciones sociales, tal vez también a la municipalidad, y empezar a indagar qué cosas están ocurriendo, qué está pasando, si ya se ha hecho algo, y de esa forma cuando tenemos un relevamiento y un diagnóstico de todo lo que está ocurriendo, ya podemos sentarnos y decir, bueno, después de todo este panorama enorme que vimos, ¿qué opinan? ¿Por qué línea nos podíamos ir? ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer? Y de esa forma vamos a poder crear el segundo paso, que son los objetivos. Y esto es esencial, para que yo tenga un buen objetivo sí o sí necesito un diagnóstico, y un diagnóstico necesita indagación. Porque a veces nos pasa, y experiencia personal también, de llegar y decir, mm, ¿se acuerdan que alguna vez eh, mostramos, creo que fue en la, en la segunda charla, lo de la basura? Entonces, el problema es la basura, el problema es que la gente tira la basura, pero realmente el problema es que la comunidad está en un espacio donde hay un botadero, donde la gente no tiene la cultura, donde las personas, de pronto la comunidad vive de esa basura, ¿sí?, hay un montón de cosas complejas. Entonces, si yo no hago el diagnóstico inicial y no me siento con la comunidad y no trabajamos juntos, mis objetivos no van a ser los mejores. Y esto es importante. Y los objetivos, esto también nosotros hacemos mucho énfasis, tienen que ser, bueno, tienen, no, invitamos a que sean eh, objetivos claros, viables, medibles, o sea, que tengan, bueno, ustedes como docentes igual tienen, más conocimiento en la elaboración y cosas. Pero cosas que sean fáciles de medir y que sean viables, porque a veces, no sé, queremos salvar la reserva. Bueno, tal vez también tenemos que ver hasta qué punto tenemos nosotros de incidencia en ciertas situaciones, ¿no? Entonces vamos con, hago un diagnóstico inicial donde analizo todo lo que ocurre y empiezo a establecer objetivos. Y algo muy importante acá con los objetivos, es que nosotros siempre hacemos mucho, mucho, mucho énfasis, Está el objetivo como tal del proyecto de educación ambiental que tal vez pueda ser, eh, no sé, reforestar el parque provincial ubicado en la localidad con plantas autóctonas tras el incendio que se produció, no sé, el verano pasado. Y ese es mi objetivo del proyecto. Después, como docentes, incluimos los proyectos ya pedagógicos, de que los chicos, que el estudiante pueda trabajar en grupo, que el estudiante identifique. Eso ya es otra cosa. No podemos confundir, porque a veces nos ocurre en los proyectos que presentamos, el proyecto como tal de educación ambiental y el proyecto y los objetivos pedagógicos que tenemos con nuestros alumnos. ¿no? Esto es algo como, como algo que les queremos hacer énfasis al docente. El tercer paso es, ya tengo mi diagnóstico, ya tengo mis objetivos. Bueno, empiezo a pensar qué actividades, ¿sí? ¿Alguien quería comentar algo? No. Después de que veo, digo, bueno, ya tengo todo esto. ¿Cómo pienso alcanzar este objetivo? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Entonces, a de eso pienso en acciones, que son acciones ya propuestas para cumplir este objetivo. Entonces... Van orientadas con el objetivo, entonces, eh, no sé, mi objetivo es que eh, los estudiantes produzcan plantines mm -hmm. para recuperar la flora autóctona de, de la reserva. Bueno, para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Que los chicos hagan un recorrido, que conozcan qué plantas autóctonas exóticas existen, eh, que haya una charla, no sé, con el guardaparques donde puedan intercambiar, eh, después con rastrear y buscar quién nos puede dar las semillas, y la cuarta, y si ya sería empezar a cuidar y mantener las semillas, y tal vez el quinto, si empezar a plantar. Entonces, fíjense que un solo objetivo tiene como cinco actividades para poderlo lograr. Y es importante pensar ese paso a paso porque eso también nos orienta y nos facilita operativizar todo el proceso. Y nos permite también analizar si voy a tener un obstáculo, si hay algún desafío o si es algo que yo puedo hacer. Porque a lo mejor yo digo, bueno, vamos a hacer un recorrido para el parque provincial, pero resulta que el parque no está abierto a la comunidad. Entonces, ahí ya digo, pará, no puedo poner esta actividad porque no la puedo llevar a cabo, ¿no? Entonces esto nos va sirviendo como todo. Y muy vinculado con esto de las actividades viene este cuarto paso, los responsables. Y esto también es algo que es esencial, o sea, bueno, todo es esencial realmente. ¿Quién va a garantizar y quién va a monitorear el desarrollo de estas actividades? Porque listo, ya hicimos nuestro diagnóstico, ya escribimos nuestros objetivos, ya pusimos estas cinco actividades que vamos a hacer para poder reforestar, pero ¿quién se va a hacer cargo? Y ahí tenemos que trabajar en la parte de ponemos padres, generalmente lo que hacemos es comunidad educativa, eh, el grupo quinto C, eh, la comunidad de los guardaparques. Cuando nosotros ponemos algo así general, se nos presenta una dificultad porque decimos, bueno, quinto C, ¿quién de quinto C? Entonces lo que nosotros promovemos y, y recomendamos es que pongan una persona, o sea, Nicolás Barreto es la persona que se va a encargar de eh, buscar las semillas recolectadas para especies autóctonas de la provincia. Entonces ya Nicolás, con ayuda del Grupo Quinto C, lo va a hacer. Pero Nicolás debe cumplir. Sí, es como decir muy, algo? muy importante que, que pongamos nombre. ¿Sí, ¿no? Eh, En este sentido, lo que vos planteás, ahí a veces se nos juegan algunas cuestiones de, de liderazgo. Sí. A veces se nos juegan cuestiones de, de, de esa sensación de perder el control. Y una cosa no es que no puede ser el líder de proyecto, obviamente, pero después puede haber otros, otros líderes de tarea. Que puede ser un estudiante o mismo un colega, un compañero. Todo, todo esto requiere de la responsabilidad de las personas involucradas, ¿no? Obviamente que uno le puede dar algo de miedo, pero creo que va. va hay una cuestión de poder apoyarse en los colegas también. Además que enriquece la mirada transversal. Eh, entonces uno a veces dice, bueno, pero yo soy la maestra o el maestro del quinto grado. Ok, nos podemos apoyar con los profesores de, de especiales. Y ahí vamos como con la prefectora, con el director, con la directora, no sé. Pero nada, parecía que está, está bueno pensarlo desde ese lugar, porque claro la realidad del día a día es que estamos a full un, una persona liderando y con su grupo. Entonces obviamente que toda la responsabilidad cae en uno. Bueno, hay que buscar la, la manera, de de manera dialogada, digamos, conseguir como colaboración de otros. Porque Exacto. tener la cabeza como líder es tener el panorama. Y hay una planificación que vamos a, eh, llevando. Pero es necesario también poder delegar. Y delegar a veces suena, suena fácil, pero no lo es. Hasta ahí. Totalmente. Y además, vieron, uniendo también con todo lo que venimos trabajando, la parte de la participación, vieron que nosotros les decíamos, se habla con la gente. Y un proyecto de educación ambiental, volvemos a lo mismo, tiene que como abordar a todos, es un eje transversal, o sea, en la escuela debe ser un eje transversal, el abordaje comunitario también, entonces al hacerlo participativo, el responsable también, y esto es importante, no es impuesto, no es, bueno, listo, Nicolás lo hace, o Laura se hace cargo, es algo trabajado entre todos, donde cada uno va viendo sus fortalezas, sus habilidades, sus intereses, y dice, bueno, a mí me gusta, yo me quiero poner esto, y lo tomo yo y voy a armar mi grupo. Eso también, tanto a estudiantes como a la comunidad, te empodera. ¿sí? Que a mí me pongas una tarea que a mí me gusta, es buenísimo, y lo voy a tomar más propio, y lo voy a ejercer y lo voy a hacer. Entonces es... Súper, súper importante esto. Y si me dan dos minutitos, les quiero leer un, un cuento que, que está en el PDF, ¿no? Bien, que se los vamos a compartir, pero que es buenísimo, sobre eh, los personajes de cómo podemos nosotros dejar o no dejar pasar a los responsables. Se los voy a leer, que me parece excelente. Nunca, no encontré quién lo escribió, así que si alguno sabe, los pongo. Se llama Todos, alguien, cualquiera y nadie. Esto se los leo porque no, no me lo sé. Dice, ocurre que había que terminar un trabajo muy importante para el día siguiente. Todos sabían que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero en realidad nadie lo hizo. Alguien se enojó cuando se enteró de lo sucedido, porque le hubiera correspondido hacerlo a todos. El resultado fue que todos creían que lo haría cualquiera. Y nadie se dio cuenta de que alguien no lo haría. ¿Quieren saber cómo termina esta historia? Alguien reprochó a todos porque en realidad nadie hizo lo que hubiera podido hacer cualquiera. Así que este, este cuentito corto es muy bueno para, para hacernos pensar en esto. Cuando hablamos de todos y demás, es importante también poner nombres propios. Es como una recomendación muy muy importante. Es con medio de un así que también está escrito, se lo vamos a pasar. Sí, sí, sí. Yo, todos se los compartimos, pero me parece pero interesante. apuntamos a, a lo que dijimos al principio, eh, de esta etapa de, de proyecto. Ir al detalle. Ir al detalle. Cuanto más tiempo nos tomemos para planificar, vamos a ganar mucho más tiempo en el proceso del proyecto. A mí en lo personal, siento que pierdo el tiempo siempre que estoy planificando, pero en realidad lo estoy ganando. A veces lleva tiempo, es duro, pero bueno, estamos ganando. Es necesario ir al detalle para justamente tratar de evitar la mayor cantidad de, de inconvenientes que podamos tener. Bueno, siguen los pasos. Los materiales. Eh, bueno, hoy por lo general todos los proyectos tienen materiales que tenemos que seleccionar, que tenemos que usar. y Entonces sí, es... Importante poder identificarlos a conciencia para... Nada, primero para tenerlos, obviamente, cuando llegue el momento de usarlos hay que tenerlos. Entonces hay que tenerlos escritos, no improvisarlo eso. Pero además, cuanto antes lo tengamos, podemos eh, como anticipar un presupuesto, ajustar los costos, eh, hacer cambios si vemos que no los tenemos. Este, pero... Bueno, eh, pero además además de tenerlos para ese momento y comprarlos o no, y hacer, y hacer los números que corresponden, también tienes que buscar cierta coherencia en los materiales que usamos. Por lo menos desde nuestra propuesta. Si estamos hablando del tema de, de la basura, por ejemplo, estaría bueno que los productos que, que usemos, o sea que en el proyecto en general tratemos de no generar mucha basura. Entonces hay que elegir bien los materiales. Entonces, una vez que tengo la lista de todo, de todo lo que necesito para lo que quiero llevar adelante, hay que analizar los materiales. Por un lado, ver si los tengo. Si los tengo que comprar, si me los pueden prestar, si alguien los puede donar, si los tengo que construir. Y por otro lado, ver cuán amigables son con, con lo ambiental esos materiales. <coughs> un ejemplo que a veces pasa, que pasaba mucho antes, tiene que ver con con hacer eh, folletos. Todos hemos pasado por la etapa de hacer folletos, y hacer mil folletos, diez mil folletos, y para temáticas, para no tirar la, no sé, para promover que se cuide la basura y no, que no se tire en la calle. Y después eran capaz los mismos folletos que terminaban en la calle. O la cantidad de papel que utilizamos para hacer eso, tampoco era lo mejor. Por poner un ejemplo, a veces sí es lo, lo adecuado usar folletos. Pero entonces el análisis de materiales va por como por dos líneas, ¿no? Tenerlos, presupuestarlos, conseguirlos. Por otro lado, que sea coherente lo que estamos usando con, la, con el mensaje que estamos dando. Eh, ese Parece una, lo más simple lo de los materiales, pero de nuevo, vayan al detalle y después analícenlos. Sí, y el eh. siguiente... Sí. Mí, perdón, sumado a esto de contando cosas como nos ha pasado en el programa Conciencia Activa, que algunos ya han participado y demás, eh, nos damos cuenta que a veces con las ideas que nosotros proponemos, a veces generamos más basura. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer, eh, no sé, un arbolito con material, con potecitos de yogur. Y cuando nos damos cuenta, lo que hacemos es que la familia compre más potecitos de yogur para poder completar el, el proyecto, o es más, un ejemplo súper real nos ocurrió de una docente que tuvo que comprar más cucharitas plásticas para poder terminar el proyecto. Entonces, ahí es importante que seamos coherentes y nos damos cuenta si, si vamos a promover ya más basura, más contaminación, o si definitivamente, bueno, Solo conseguimos 50 cucharitas y solo pudimos armar tres ramas del árbol y listo, no compro más cucharas, lo hago de otra forma. El tener todo esto organizado y planificado me permite ver esto, y me permite ser coherente, porque si estamos hablando de educación ambiental y de cuidado del ambiente y no contaminación, no puedo promover que se compre más para hacer algo que yo quiero. ¿sí? O todos tienen que traer un tarro así grande. Bueno, yo no consumo eso, entonces ¿qué va a hacer la familia? Va a ir a comprar algo en ese tarro para poderlo mandar al colegio. ¿No? Entonces, como, es importante como para pensarlo, son, son ejemplos que nos hacen reflexionar sí. un poco. A veces es más lineal, uno a uno, como no usar plásticos y usar un montón, y a veces sentimos que no tiene nada que ver, pero hay, hay como que analizar, justamente, analizar los, los materiales que, que queremos para que sea coherente nuestro mensaje con, con lo que estamos haciendo. Totalmente. Coherencia con lo que hacemos, con lo que comunicamos, con lo que queremos y usamos. Y con lo que pensamos. Con lo que pensamos. Bueno, el sexto paso son los tiempos. También. Hay que garantizar que sucedan las cosas en tiempo y forma. Entonces hay que poder monitorearlo. Eh, nada, tener los tiempos ajustados, obviamente que es parte de la planificación, y una buena planificación lo tiene como en detalle. Cuanto más específicos podemos ser, tenemos la, la posibilidad de monitorear mejor lo que, lo que suceda y también de eh, hacer cambios si fueron necesarios. Puede haber cambios en un proyecto, obviamente, las cosas no son lineales. El tema es que los cambios sean dan a conciencia y no frente a la urgencia. Entonces si yo planifico una actividad para determinado momento, no da lo mismo hacerla tres semanas después. Y si hay que cambiarlo, lo hacemos a conciencia. Y a veces no queda otra que hacerla en dos meses después porque no queda otra. Pero tener ese momento de análisis. También de, epa, tengo que cambiar, esto no llego. A veces armamos un cuadro hermoso a detalle y después en la práctica no llegamos ni ahí. Quedó muy lindo escrito, pero no llegamos. Entonces a la hora de cambiar las fechas tiene que ser a conciencia. Por eso hay que trabajar en los tiempos. <coughs> y a veces... Eh, no sé, puede pasar en alguna aula que decimos, no, tengo tres meses para esto. Sí, pero en la hora destinada a esto, a este proyecto ambiental, son dos horas semanales, entonces ya no son tres meses. Entonces hay que planificar lo que va a suceder durante esas horas y lo que debería suceder eh, hasta el próximo encuentro. Eh, nada, esta, esta mirada ¿no? clara, temporal, y poner una planificación, y a mayor detalle nos permite analizar y hacer modificaciones este, con mayor criterio. Hay alguien que levantó la mano. No sé si eh, no pude leer quién era. Silvana. Silvana. Sí, no sé si, Silvana, si querés comentar algo. O lo podés escribir en el chat, sí. Silvana. Escribirlo sí, en seguro. chat, Ivana, si y, si no y si no lo retomamos con, ahora cuando terminamos con la presentación. Pero Pero igual te digo, Nick, que acá en los comentarios la mayoría habla sobre esto: sobre poder usar lo que hay en casa, usar las botellitas que van teniendo, eh, armar cosas con lo que tenemos y no consumir más. Así que también están alineados con, con lo que veníamos diciendo también. Bien, buenísimo. Bueno. Siempre yendo al detalle, en cada uno de los pasos. <ríe> Séptimo paso, la evaluación de proceso y de resultado. Fundamental. La evaluación debe ser un proceso continuo. O sea, tenemos los objetivos claros, escritos, y hay que evaluar durante todo el proceso, para después llegar a una evaluación final, sí, claro. Pero durante todo el proceso tenemos que poder ir evaluando cómo nos está yendo, digamos si estamos en tiempo y forma, si las actividades están yendo, se corresponde con el objetivo planteado, si hay que cambiar la actividad. Y bueno, para eso hay que generar indicadores, de, indicadores para, para poder evaluar. Indicadores claros, cuantificables. Eh. Nada, es como que el, el proyecto tenemos que verlo todo el tiempo. Nosotros siempre decimos que es un instrumento vivo el proyecto y la uh -huh. planificación. Entonces, para ir y venir a ese proyecto todo el tiempo. Una no es que lo hicimos una vez y lo dejamos, y lo volvemos a tomar meses después para ver y evaluarlo. Eh, y volviendo al tema de participación, es importante que si tenemos un buen proceso de evaluación armado, que lo podamos hacer de manera participativa. Porque no es una participación genuina tampoco si no hay una devolución. Tiene que haber una devolución. Durante el proceso y una final. Entonces, la evaluación tiene como este doble sentido también. La del proyecto en sí mismo, pero la de análisis del, del proyecto para devolver a todos los que están participando. Porque el proyecto es de todos los que están involucrados. Entonces es fundamental poder trabajar durante el proceso y al final también. Y hacer el ejercicio de tener esos, los indicadores ¿no? para, para que sea más fácil. Desde el principio saber qué vamos a estar midiendo cuantitativo, cualitativo, eso tenemos que poder tenerlo a mano para poder analizar el proceso a medida que lo vamos llevando adelante. Eh... Importantísimo también es que a veces nuestro proyecto de educación ambiental puede ser a más largo plazo y podemos también pensarlo como en fases. O sea, nosotros pensar en estas actividades, en estos procesos, nos permite ordenarnos y nos permite evaluar cómo estamos viendo y si este proceso lo hay que alargarlo más o hay que acortarlo. A veces tenemos la cosa que queremos terminarlo ya y esta cosa va a ocurrir a los tres meses y creemos que a los tres meses ya vamos a reforestar todo un área natural protegida y vamos a, bueno, y cuando nos sentamos a escribir, y bueno, los, los docentes lo saben con más experiencia, nos damos cuenta qué cosas son reales para hacer ahora, qué cosas necesitan que se cumplan unos pasos previos para después, y esto nos va a permitir esta evaluación que, que muy bien dice Nico ahí, de poder analizar y decir, bueno, no me salió esto porque línea voy, y poder ir adecuándome y modificando. Lo que, como dijo Nico, también esto es, es algo vivo, entonces siempre lo podemos modificar, y no nos vamos a frustrar si hay que cambiarlo, porque es lo que ocurre, la comunidad, el ambiente, ¿se acuerdan que hablamos del sistema complejo? El ambiente cambia, las cosas cambian a nuestro alrededor, y también nuestro proyecto puede cambiar, entonces también como tener esa plasticidad de decir, bueno, no pude por acá, me voy por otro lado, eso es como súper esencial. Entonces bueno, tener los indicadores de avances y, y de final de proyecto para poder ir evaluando constantemente. Y algo más tenía que decir y me estoy olvidando. Ah. El de los logros. No, claro, y los, los, los logros que nos planteamos, los resultados que nos planteamos, eh, podemos hacer todo lineal, todo nos salió muy bien la planificación, la ejecución del proyecto. Y a veces también tenemos resultados no esperados, que pueden ser positivos para el proyecto. Y a veces pueden ser negativos también. Y está bueno poder ir, ir a analizarlos y tenerlos ahí presentes. A veces hicimos todo, como supuestamente teníamos que hacerlo, y el resultado fue otro. Positivo o negativo, ¿eh? puede pasar. Entonces no descartar los, los resultados no, no esperados. Tenerlos presentes para poder analizarlos también. Que sean parte de nuestra evaluación. Me fui. Que sean parte de nuestra evaluación. Porque a veces nutre o a veces complica más. Entonces está bueno tenerlo. <ríe> Incluso si nos sale súper bien. Si logramos los tres objetivos planteados y si nos salieron más cosas. Bueno, analicemos por qué salieron las otras también. Porque después quizás queremos repetir el año siguiente lo mismo. Y no nos pasa lo mismo, porque es otro contexto. Y sí, sí. Bueno, bien. Y el octavo paso, que no es menor, es el de la comunicación. Y esto puede ser en menor escala o a gran escala. Todo lo que hacemos está bueno comunicarlo. Porque es la manera de hacer partícipes a otros, está bueno que tenga mayor alcance, está bueno para contagiar a otros, está bueno para que se sumen otros, como el gato. Que siempre se suma. Que siempre se suma a las reuniones. Me eh, encanta participar. Entonces es importante dedicarle un tiempo a la sistematización y a la comunicación de nuestras acciones. Y de nuevo, durante el proceso y al final. No esperar al final para comunicar lo que uno hace. No esperar el final para ponerse a escribir y sistematizar todo lo que sucedió. Eso tiene que ser un proceso continuo también. Por lo menos el de sistematizar lo que vamos haciendo. Eh, porque si no se pierden un montón de cosas. Y acá nos pasó mil veces al departamento educativo, a nosotros, que un docente nos manda, estoy trabajando en esto, nos cuenta sus resultados, están buenísimos, y cuando nos cuenta, nos los cuenta en persona, nos dice millones de cosas más. Positivas, negativas, no están buenísimas. Y no entendemos por qué no están escritas. Porque yo digo, no pongo el ejemplo siempre, ¿no? de, está buenísimo hacer la huerta. Y el primer resultado es, si yo planté lechuga, quiero lechuga. Para que los chicos coman más sano. Buenísimo. Pero después en el proceso de tener la lechuga, los chicos trabajaron colaborativamente, o hubo conflictos, o el, primer, o el sistema de huertas que planteamos no fue el adecuado y lo cambiamos. Y todo eso no está escrito. Y es lo, lo más, lo más eh, rico a veces de un proceso. Está buenísimo tener la lechuga. Pero miren si la lechuga sale mal, o no sale. Se la comió un caracol, como me pasó en mi huerta el otro día. <coughs> si me quedo con ese resultado, listo, fallé. Quería lechuga, no la tengo. Ahora, si empiezo a tomar que el proceso de cultivar mi propio alimento con mi familia, bla bla bla, es otro, el, el, eh, otra cosa más que estoy sumando. Y a veces no está escrito. Y está buenísimo. Y queda en la memoria del docente. Y lo pier se pierde institucionalmente. Entonces está bueno ir sistematizando. Perdón Nico, acá te sí. sumo algo que comentaron en el chat justamente Melissa eh, de, comenta sobre un proyecto que tuvo y que una de las cosas que sucedió es que al, a raíz de la realización de una compostera, los chicos comieron más fruta. Ah. Eh, bueno, eso también es una, un proceso que se dio y que fue buenísimo para los chicos y que no estaba pensado y eso también es parte del proyecto. Claro, claro que sí, claro que sí. Está buenísimo. El tema y es poder cosa, de, que no se pierda, no se pierda el dato. Eso. Otra cosa que es muy <tose> importante de, de la comunicación y de la escritura, que nosotros siempre hacemos, hay que escribir todo es, porque también al, al generar tus estrategias, al generar buenas prácticas, las puedes compartir con otros. Entonces, no sé, por ahí estoy leyendo por arriba a alguien que sumó al profe de tecnología y que crearon unos paneles solares. Entonces, a veces, cuando nosotros podemos compartir con otros, nos va a llenar de otras ideas y de nuevos aportes. Entonces, tal vez yo estoy haciendo una huerta con mi, con mi comunidad y no se me ocurre cómo más trabajarlo, y resulta que puedo leer el artículo que presentó la profe en la provincia de Tucumán, donde participó con alguien que, un profesor, no sé si eres de Tucumán, lo uso de ejemplo, <risa> perdón, de tecnología, que hicieron unos paneles solares, y digo, ¡ah, mirá, se puede hacer un panel solar! Y eso también te va despertando como, como la curiosidad y el aprendizaje. Y tenemos que crear estas comunidades de aprendizaje y la información solo queda si está escrita. ¿Sí? Eso es algo esencial y tenemos que escribir, es aburridor, es cansador, porque nos pasa, pero es esencial que las cosas queden escritas, que quede escrito todo este proceso. Y si somos ordenados, sí. bueno, eso nos va a facilitar, nos va a generar trabajo, eso sí, no lo vamos a negar, porque no es divertido. Pero, sirve muchísimo. Sí, pero no hay que descartar también, y no subestimar tampoco el grupo con el que uno trabaja, y, a ver cómo digo esto. No sé, sigo con el ejemplo de la huerta. Y capaz tenemos, trabajamos con un grupo que no a todos les gusta hacer huerta, huerta cuando sí. sirve las manos. Entonces poder trabajar por comisiones. Y capaz el trabajo de uno en la huerta es sacar fotos y de otro subirlo al Facebook, y otro ir escribiendo en la bitácora de la huerta, el día a día. Después, que como líder de proyecto, nos va a tocar sentarnos y con todo eso escribirlo. Y que nos quede ese, ese producto, pero... Podemos trabajar por comisiones con los, con los grupos. Y ahí es de todo. El que filma, el que saca fotos, el que lo sube a las redes sociales, el que arma la bitácora, el que planifica, el que dirige, no sé. Trabajar por comisiones. A veces queremos, no sé, hacer carteles, y bueno, y no todos se dan maña o todos les gusta andar pintando. Y bueno, los ponemos a hacer otra cosa. Entonces cuando hablamos de sistematizar, sí, es que la persona a cargo escriba un texto sobre esto. Pero sistematizar también es que el niño inicial pueda hacer un dibujo todos los días sobre la tarea del día. Que el de primaria tome una foto todos los días, cinco fotos. Que de secundaria haga una nota periodística sobre lo que está pasando y la publique una vez por semana, una vez por mes. Eh, eso también es sistematizar. Son todos productos que después van a nutrir y van a colaborar al día que nos sentemos a escribir, a escribir a, o, a, o que el día a día vamos ir sistematizando. O sea, sistematizar no solamente armar un paper científico. Además, es que haya registro de esto, continuo, planificado. Entonces, a eso apuntamos con la comunicación. Bueno, bien. Estos fueron los ocho pasos. Entonces, a la hora de hablar de un plan de acción que tenemos y, y re, retomando los, los, los, los puntos anteriores, digamos, de trabajo, hablamos de, de poder visualizar el proyecto para monitorearlo, ajustarlo y evaluarlo en conjunto. Desde nuestra mirada siempre es en conjunto. Pero para eso tiene que estar todo, todo a mano. El, el proyecto vivo ahí, lo quieren pintar grande y colgar en la pared, buenísimo. Y después se corrige las veces que sea necesario. Pero que esté siempre ahí como, como a mano. Y, y también ha pasado, por ejemplo, de personas que están en un proyecto y nunca lo vieron. Y pueden estar súper comprometidos igual porque creen en la causa y les gusta hacer determinada acción y está. Y otros que no, y otros que. No. Pero es importante poder compartirlo, que esté siempre a mano y que estén siempre amando los objetivos del proyecto. Entonces, quieren pegar en la pared los objetivos, solamente genial, pero que esté claro a dónde uno, uno apunta. Y, y, y sumando con esto que nosotros veníamos hablando de la participación y lo que acabas de, de mencionar de la comunicación, es recuerden que nosotros hablamos al principio de que convocamos a la comunidad, se daba entre todos, se generan propuestas y tal vez a veces eh, Pongámoslo en el caso de pronto de la escuela, empieza a trabajar la escuela. Pero es importantísimo que le comuniquemos a esos otros actores sociales que participaron tal vez en el inicio, eh, tirando ideas, o tal vez participaron en algún momento dándonos las semillas, o participaron apoyándonos, a lo mejor hasta económicamente en el proyecto, a todos esos grupos de otros actores intervenidos también tenemos que comunicarles lo que hacemos. Porque a veces se nos olvida y nos quedamos en esto de, listo, lo trabajo en el aula, lo trabajo en el grupo social en el que estoy trabajando en la comunidad, pero le tengo que comunicar al resto de los actores que participaron y que incidieron, para que también sepan lo que se está haciendo, y se vea también el grado de impacto de las acciones que estamos haciendo, y también puedan ayudarnos, porque a lo mejor al publicar y al contar ciertas dificultades que tenemos, alguien nos puede decir, mira, yo tengo esto y lo puedo acompañar. Entonces también, por eso la comunicación y, y el compartirla a todo el mundo en lo que estamos haciendo es súper importante. A los chicos, estás trabajando con nenes, siéntate y cuéntales cómo va el proceso. No es que listo, los chiquitos participaron haciendo el dibujo y listo, se terminó acá y me voy ahora a trabajar con secundaria. No, siempre trabajar unidos, eso es como importantísimo, importantísimo, importantísimo trabajar. Quería, quería contarles la, un ejemplo concreto en una localidad en Formosa donde trabajamos, trabajábamos, sí. hicimos una plantación en la entrada del pueblo, un pueblo de mil habitantes, nada, o sea, muy poco, todos nos conocemos. Eh, una plantación en la entrada del pueblo para que con el tiempo crezcan árboles, plantamos 200 árboles. ahí hacen mil grados de calor, imagínense, Formosa, verano es una locura. 200 árboles, participaron un montón de vecinos, el jefe comunal, las instituciones educativas el ejército, gendarmería, policía, 200 árboles. A las dos semanas había uno solo en pie, y es el único en pie, hoy, cuatro años después que hay. ¿Saben por qué? Porque había un vecino que compró el campo por donde, que compró un campo ahí pegadito en la entrada, y claro, y metió maquinaria, y además arrasó con todo lo que estaba ahí porque quedó como una entrada nueva. Y del otro lado, se lo comieron los burros, que, que ahí hay burros salvajes y, y nadie se hace cargo. Entonces, no nos quedó nada. Fue una jornada hermosa. 200 árboles con un, un proyecto hermoso. Pero ninguno nos avivamos de ir a hablar con la persona que estaba creciéndose una casa al lado. Y ahí nos faltó comunicación. Y miren que era una comunidad hiper pequeña. Es hiper pequeña. Entonces, nos confiamos. Nada, modo de anécdota de un proyecto hermoso, una jornada fantástica, hiper interdisciplinar, alrededor de... 100 chicos participaron, de diferentes edades, y, no nos, y nos quedó un árbol, literal. Para el vecino. Por un vecino. Que no era mala onda ni nada, ¿eh? solo no, no, no sabía, no y sabía. no había las plantas, no le interesó, no nada. Sí, bueno. no sabía. <coughs> es nada, una buena anécdota. anécdota para reflexionar. Si supieran el calor que pasé ese día plantando, me entenderán mejor todavía. Bueno, bien. Bueno, y esto es los... algo que le vamos a dejar... Bueno. Perdón, Lau, avanza, avanza. No, no, no. Justo, les, les quería decir que esto se los vamos a compartir, pero también se los agregamos en el, en el PDF. No sé si se ve bien el blanco un poco con la letra. A mí me cuesta. Así que, si quieren, Nico, si les podemos leer los títulos para que ellos lo, lo tengan. Básicamente son los, es lo que les dijimos en las diapos anteriores. Es una grilla donde, está, donde hay que poner el nombre del proyecto el objetivo general de ese proyecto, y después vienen las columnas. La primera columna es el eje de abordaje, que es básicamente el tema del trabajo que se llevará adelante. Ahí ponemos el tema de que estamos. Objetivos, nosotros recomendamos poner tres como máximo, no, no poner grandes objetivos, eh, no, eh, gran cantidad de objetivos, quiero decir. Tres objetivos muy claros para, para este proyecto. La tercera columna es la de actividades. ¿Qué tenemos que hacer para lograr ese objetivo? Entonces hay que hacer, como para cada objetivo, una serie de actividades. Es muy difícil que un objetivo se cumpla con una sola actividad. Y a veces para desarrollar una actividad hay que hacer otras actividades previamente. Pongo un ejemplo sencillo. La actividad es repartir folletos. Genial. Los folletos hay que buscar los contenidos, diseñarlos... Imprimirlos. Todas esas son diferentes actividades que componen una sola actividad. Y entonces imagínense eso por tres actividades por lo menos para un objetivo. Y son tres objetivos. Es mucho lo que hay que poner ahí. Pero de nuevo, vamos con el detalle. Cuanto más detalle, mejor. La otra columna es la de responsables. ¿Quién será la persona encargada de cada una de las actividades? Entonces debería ir la persona de, de, por actividad. Y si hay eh, como diferentes líderes, mejor los ponemos. Porque de nuevo, vamos a hacer el folleto. Entonces hay un líder en cuanto al contenido, hay un líder en cuanto al diseño. Hay un líder en lo, en lo logístico y operativo. Después están los recursos necesarios. De nuevo, ¿qué necesitamos para que estas actividades sucedan? Entonces si vamos a hacer folletos, que tenemos que tener para imprimir? O, o dinero, o, o, o papel. Siempre poner todo el detalle. Yo puedo poner, eh, sé que tengo que imprimir, ok, pero ¿tengo la impresora? ¿Tengo la plata para mandar a imprimir? ¿Necesito que sea color? ¿Tengo tinta color? Ese tipo de cosas. Está bueno analizarlo. Y de nuevo, ver si es la mejor estrategia y el mejor material ese que estamos usando. Los tiempos. Fechas concretas de realización de cada actividad. De nuevo, las fechas pueden cambiar. Pero es necesario hacer un plan claro, detallado, para que si tenemos que cambiarla sea con el mejor criterio posible. Los resultados esperados y obtenidos, poner lo que queremos que suceda, ver qué es lo que sucedió después. A veces lo logramos, a veces no. O a veces casi, o a veces un poquito de lo que queríamos. Bueno, hay que ponerlo y analizarlo. Y lo mismo con los resultados no esperados. Si sale algo muy diferente a lo que planificamos, sea positivo o negativo, pongámoslo en relación al objetivo que nos planteamos y veamos qué, qué sucedió. Esto, como dijo Lau, se lo estamos pasando. Y De hecho le mandamos un ejemplo también, ¿no Lau? Sí, sí, sí. Un ejemplo ya completado también. Eh, y nada, yo insisto mucho. Cuanto más tiempo le dediquemos a esto, más tiempo vamos a ganar en el proceso. Pero es necesario meterse a, a cada una de las cosas. Y de nuevo, no se hagan cargo como personas solas, individuales, de hacer todo esto. O sea, escríbanlo con, su, con sus grupos de pertenencia. Totalmente. Así que, bueno, esta es un, un poco la, la temática que queríamos abordar hoy. Eh, llevando como todo este alineamiento de las tres charlas y, y ya ser un poco más concretos con la elaboración de proyectos de educación ambiental, eh, como siempre les dijimos, esta es la grilla que utilizamos nosotros, esta grilla se utiliza en un programa que nosotros llevamos a cabo, que se llama Conciencia Activa, que eh, se hace en acompañamientos a proyectos de educación ambiental. Y al final del año se hace un festival donde cada uno de estos proyectos pueden presentar sus, sus propuestas finales y demás. Obviamente este año no se hizo, solo hicimos las capacitaciones, pero bueno, para el próximo año si alguno está interesado en participar, está más que bienvenido. Porque lo que hacemos es eso, es acompañarnos mutuamente en los proyectos que ustedes realizan. Nosotros les aportamos un poco del expertise que tenemos y después se hace un lindo festival donde se comparte todo con los chicos. Así que es una linda experiencia para el próximo año, para, para la que quiera, o el que eh, quiera. ¿yo ¿Puedo aportar algo, Laura. Resulto, Yo Laura. participé eh, en, 2010, eh, en el 2018 con mis alumnos, y es una experiencia muy linda para ellos. Eh, y después también participé como madre, en el 2011-2012, con mi hijo, y la verdad que, que es una muy linda experiencia para los chicos. Buenísimo, muchas gracias. Y bueno, nada, queríamos abordar, eh, abrir un poquito ahora, si alguno de ustedes nos quiere contar su, su experiencia en elaboración de algún proyecto de educación ambiental, si lo ha realizado, si no, ¿alguno le, le gustaría sí. contarnos? Su si quedaron dudas sobre alguna parte de la, de la presentación si también. Duda. O si no están de acuerdo con algo también de lo que dijimos, que eso también es, es importante. Bueno, yo soy Silvana. Hola. ¿Cómo estás? Eh, soy de la escuela 17 de Isla, creo que hay otro profesor también ahí. Este, y nosotros ahí la sí, sí, sí, exacto. Yo soy de educación física y... Nosotros sí estamos haciendo todo lo que es sobre humedales. Eh, por eso involucramos a toda nuestra comunidad educativa sobre la quema de humedales y eh, para que sancionen la ley de humedales ya. Estamos también eh, con otras... Eh, con otras personas, con otras fundaciones que están concientizados de los humedales, ya sea parques nacionales como el de Otamendi, siervo de los Pantanos, y también otro... Otras dos más fundaciones que no recuerdo el nombre. Otra que habla sobre los ciervos y otra que habla sobre, específicamente, sobre los humedales. Eh, involucramos a toda la comunidad educativa, tanto jardín, primaria y secundaria. Así como ustedes lo, lo dijeron, eh, les estamos muy agradecidos porque hoy no se pudo conectar Irma Juárez, que es la referente nuestra. Eh, y Mira, usted la, a Irma, ¿sí? la, la conoce mucho. Eh, así que bueno, nada, quería comentarles eso. Muchísimas gracias por todo, porque todos sus aportes son brillantes. Muchas Un beso, gracias. gracias. Dejo hablar a otras personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Phil. ¿Alguna más ¿No? nos quiere contar su, su experiencia? Por ahí escribieron algunos de los que hacen en los colegios o algo, pero bueno, de pronto es lindo que los podamos escuchar. ¿Te quieren animar? Bueno, por aquí, desde Uruguay. Ali. ¿Cómo están Recon todos? ¿Todo? <risa> Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, aquí yo soy parte, me siento parte de la familia de, de Temaiken y de Conciencia Activa, desde el año 2014 participo del programa, y realmente a mí me ha abierto muchísimas puertas, puertas realmente inesperadas, el, el, el trabajo con ese equipo maravilloso, el poder este, trabajar en proyectos, el ir construyendo juntos y dando la posibilidad del intercambio más allá de las fronteras. Entonces, bueno, realmente que los invito a todos a, a poderse sumar a estas iniciativas porque realmente son de, de muchísimo crecimiento personal y colectivo y donde uno realmente puede hacer un intercambio muy, muy, muy rico. Este, nosotros tenemos un proyecto que se llama Tras las Huellas del Venado, que surgió en el año 2014 en el ámbito de la educación formal, y que luego se fue la educación no formal y fue creciendo, donde están involucradas las familias, los niños, jóvenes, y donde ya no, el tema central que era el, el, la conservación del venado de campo, no, no se quedó ahí, sino que se amplió a, a otros temas de la, de la agenda ambiental, y este y, y bueno y, y los hemos ido llevando a, a, a temaiken compartiendo eh, armando nuestros videos el año pasado participamos en la parte de juegos y bueno realmente que es es una una posibilidad maravillosa y que la recomiendo a todos les puedo dejar si quieren mi mail ahí en el chat para quienes me quieran contactar, interiorizarse más de lo que hacemos. Este año hemos trabajado muchísimo desde la virtualidad por, mediante Zoom. Si hay alguien que tenga niños con los que quiera intercambiar, mi, mi idea sería poder generar un aula virtual donde podamos borrar las fronteras geográficas y, y unirnos en un salón virtual con, con niños, jóvenes, con, con gente interesada en el, en el tema, este, y, y bueno, poderlo hacer a través de, la, de, la, de esta posibilidad que nos da la tecnología, ¿no? tomarlo, lo que podemos hacer, esa ha sido un poco mi postura durante este tiempo, ¿no? pensar en qué es lo que podemos en las posibilidades y no en aquello que, que no podemos que tanto nos angustia. Mi hija que tiene nueve años me decía, mamá, es el primer año que no voy a ir a Temaiquén, porque ella desde los dos años está, está yendo siempre a Temaiquén, todos los septiembre a ese festival, y realmente que para nosotros es, es toda una aventura y todo un, un aprendizaje. Así que este, voy a dejar mi mail en el, en, el, en el chat, y quienes me quieran contactar, tengo mucha experiencia en esto, y me encanta poder compartir mi experiencia. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, y feliz de estar acá con ustedes, aunque llegué tarde, pero llegué. Estás motivada, Lau. Muchas gracias, Ahí Alicia. Cuenta. <risas> no, te vamos, así que muchas gracias y la verdad, eh, el ejemplo de, de este proyecto tuyo, Laura Alberto está contando uno acá también que hizo con, con la comunidad de arte y demás, es darse cuenta de, de cómo cada uno aporta, porque no es el trabajo de fundación, no es el trabajo de Ali, no es el trabajo de Lauri, sino es el trabajo de todos con un mismo objetivo, que es la educación ambiental y promover en cada una de las comunidades con las que trabajamos ese amor por la naturaleza y esa pasión por cuidarlo. Y eso es lo que nos une hoy, ya seamos personas que trabajan con el turismo, con la comunicación, con la educación, eso es lo que nos une hoy y es lo que invitamos muchísimo a que cada uno aborde, y también el abordaje con diversas poblaciones, no sé, yo menciono a Dani, que Dani trabaja en educación especial, y sé que por ahí hay otro docente que está también ahí, también esto, poder incluir a todos en la elaboración de los proyectos que nosotros hacemos, y también poder empezar a mirar esa mirada de cómo hacer los contenidos y lo que hacemos más accesible para todas las personas, eso también es una tarea que nos queda que no solamente es para las personas con discapacidad, sino para las comunidades, para los pueblos originarios, para personas que hablen otro idioma, o personas que de pronto no tengan lectoescritura. No, pensar cómo podemos nosotros crear un proyecto completamente accesible e inclusivo. Así que eso también es, es algo que, que sumo mucho, y me encanta ver que, que se van sumando personas de diferentes líneas a, a esto. No sé si Gladys. alguien más. Gladys está levantando la mano. Gladys, perfecto. Bueno, buenas tardes. Eh, bueno, yo soy estudiante de 155, estoy estudiando hotelería. Y vi una, una escuela a 50 kilómetros de acá, y lo que ustedes decían, cómo se ocupaban, la maestra de una escuela rural, de llevar las cartas que se escribían los chicos. Seguir el seguimiento de... Como eh, aparte de darle los alimentos, los escribían y porque no tenían, algunos no tenían la tecnología de, de un celular o una computadora, y la verdad que me pareció muy, muy linda esa experiencia: que volvían a escribirse cartas, la, la, la directora se ocupaba con el auto de llevar casa por casa. Hay que ajustarse a las realidades, ¿no? no. Seguir con la educación, que no hay, no hay uh -huh. límites, no hay fronteras que puedan pararla. Totalmente. Y nuestro rol como educadores es que si se surge una barrera, bueno, la vamos a saltar, la vamos a bordear, pero vamos a hacer todo lo posible porque la educación llegue a todos. Totalmente. no hay, edad, no hay nada. Yo tengo 60 años no. y sigo estudiando. No, totalmente Gladys, eso es, no, no, no, impensable pensar en la edad, o sea, lo importante es lo que tenemos en el corazón y lo que queremos hacer con pasión. Y ayudar. Es, es, totalmente. totalmente. Excelente. La, la charla. No, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé, ¿alguien más nos quiere compartir? A ver, yo voy... Si levantan la mano, yo veo solo algunos porque vieron que somos unos cuantos conectados. Sí, mejor anímense y hablan y. Sí, hablan directamente. No hay problema. Bueno, yo por acá. No, y en los comentarios tampoco, no, Emi. ¿eh, Hola, buen día. Soy Nati, Nati de la Escuela 8. No, estoy estuve calladita. <ríe> Llegó era, tu ¿no? momento. Bueno. Y bueno, en principio <ríe> se va a extrañar mucho el festival que para la escuela, para mis alumnos siempre era un incentivo mm -hmm. que movilizaba a toda la escuela. No solo el grado que, los grados que iban a participar sino toda la escuela. Era algo esperado y estoy viendo cómo <ríe> suplantarlo. <ríe> De alguna forma, cómo suplantar ese incentivo. Me pareció genial... Eh, cómo simplificaron los pasos del proyecto. Eh, quiero destacar, eh, tenemos, estamos teniendo un problema, pero no, no es un problema digamos, en mi escuela, que estamos ahí discutiendo eh, el eje del proyecto, eh, y bueno, Nicolás cuando dijo esto de tener en cuenta que el objetivo del proyecto ambiental no es lo mismo que los objetivos pedagógicos, eh, me cayó así como del cielo, <risa> estuvo buenísimo, eh, eh, ya el martes mismo lo tenemos en el Ateneo eso, que no, creo que nos va a solucionar un montón de problemas, estamos elaborando un proyecto institucional, no, es muy difícil que sea auténtico, es tan difícil porque es reunir los intereses y, de todos, así que bueno, yo esto el martes lo llevo al, al Ateneo del proyecto <risa> institucional, eh, me pareció súper interesante y también el tema de los líderes de tareas yo creo que va a aliviar mucho porque siempre, siempre hay uno que es el que empuja y empuja es pero tarde. esto de los líderes de tareas me pareció una idea genial, eh, uno a veces está tan metido que no puede ver estas cosas y, y bueno, les quería agradecer eh, la verdad me llevo un montón de herramientas para, para trabajar el proyecto institucional eh, así que, bueno eh, Laura, tu gato Es protagonista, te aviso <risa> <Es> <risa> Mándale <tremendo>. un saludo <risa> Dale por, Anda, por atrás, en bueno, Y muchas gracias Muchas gracias, la verdad Los aportes muy interesantes y valiosos Muchas gracias, gracias a Bueno, la verdad que, que es lindo verlos eh, Escuchar y leer Algunas de las cosas que están por ahí no se olviden, pueden escribirnos todas las dudas que tengan, todos los comentarios. Eh, nosotros estamos para también que ustedes nos digan qué cosas quieren también, que mejoremos, o sea, no todo está perfecto y creo que parte de, de los aprendizajes también es que nos digan qué cositas nosotros podemos mejorar, así que por favor escríbanos si quieren en el chat o ya directamente al mail que, que Amy les estuvo ahí compartiendo del Departamento Educativo. Y bueno, nada, queremos darles las gracias, de verdad, que se sigan sumando los sábados con nosotros, eso es hermoso. Eh, no se olviden que les vamos a mandar el PDF después por mail, si no, después cualquier cosa, si alguno no les llega, calculen que lo vamos a mandar a finales de la próxima semana. Y ¿Sí? les vamos a mandar ese PDF, si alguien no le llega, escríbanos, que les vamos a pasar la información. Y nada, de verdad que los esperamos para la próxima, que va a ser un, una charla más como de experiencias en primera persona, nos van a contar una, dos, un grupito de docentes el trabajo que fueron realizando en un instituto y en un colegio, nos van a contar más su proceso porque también está bueno darle la voz, igual que como ustedes participan, darle la voz a los que trabajan y, y lo hacen más en la escuela como tal, así que después les vamos a mandar la invitación para que estén atentos y si nos siguen en las redes, bueno, ahí también la van a ver. Así que, no sé, Nick, si quieres sumar algo o ya nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, creo que está todo dicho. Quedamos en contacto, nos escriben para esto, para lo que sea. Eh, estamos a disposición. Muchas gracias por estar, creo que hoy batimos récord de, de, de colaboradores. Sí sí. sí, sí. Un saludo especial a mi prima que siempre me está ahí haciendo el aguante. Vamos. Y... <ríe> Y bueno, eso es todo, nos vemos la próxima y atentos a que le vamos a mandar el material. Muchas gracias. Cuídense bueno, mucho y disfruten este fin de. Y sigan disfrutando el Día del Maestro, que es todos los días realmente. Adiós, adiós. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Igualmente por acompañarnos. Chao Raúl. Chao Dani, qué bueno verte. Chau, chau, nos vemos. Gracias. Adiós. Chau, Chau, chao. Se viene una tormenta acá. ¡Ay! Sí al final. Chau, nos Alicia. Estamos chau, chao. Un abrazo. Se chau, vino chau. la lluvia. Estaba anunciada igual para estos días lluvia también acá por Capital, pero vamos a ver. Chau, chao, besitos. Nos vemos, chau, chau. Chao. A despedirte. A ver cómo apago. apago? Tienen el gato ah, también, dice adiós. Ah, espera. Adiós. adiós. Se me Presente el... en toda la charla, eh? gato. Siempre. A ver, oh, espera que no me fui. <risas> Tienes que darle a salir. ¿Qué? Eso. <risas> No, no me fui. ¿Dónde estoy acá? Acá. Bueno, dejo de grabar en este momento. Dale. Dale.